Oh, ah, muy nadie asesino de jefes. ¡Ah, huevo. Me la pela, rostro no de madera. O oh, los sí. rostros. <risa> tu jueguito me la pela. <risa> tu jueguito me la pelona. She's not just my friend, okay? She's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had two, three drinks and she's working. She it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, got her own car. Toma, depende es general Les estoy dejando ganar Porque en los primeros niveles y están muy mancos entonces Les tengo que dar ventaja Ajá. ¿Ah? Así dicen todo. todos Así dicen todos Todos Vale, agarra un botiquín esto Vale a ver, no me carga. ¡Ayuda! Era. era mentira. No dispare! No, pendejos, ayuda. Hostia. Hostia. ¿Quién fue el pendejo que tiró eso? Pregunta serie. Atrás. Atrás. Vale. Recarga. Recargo. Vale que hay un.. ¡Hostia, carga explosiva! ¿Quieren carga explosiva? Agarren balas, agarren balas. Muy bien. Esas se. Es, hacen boom. Vale, bajemos Hostia ¿Qué es eso? Ah no, mi Dios ¿Qué se escucha? Creo que es un tank, ¿no? No, ¿cómo se Hostia. llaman los... los gordo, eh... gordo. ¡Ayuda! ¡Eso! ¡Gordon! Hostia No miro ni madre La mugna. Hey, hey, oh, mitona La Moognait Vomitona ¿Qué Cúrale, <laughs> ¿Me curan? ¿Alguien me cura, please? Hey, ¿cómo te ¿Me cura? Ah, sí, sí, gracias ¡No grabar. me pegues, pendeja! Me... <laughs> <laughs> <laughs> que no sabía cómo Ahí está, ya, curadito ¡Gracias! <risa> No, Rusel. Rusel, protégeme. Yo te, revivo! te arribo. Arriébelo, No. Rusel, ¿por qué no habla? Estoy concentrado, tal vez. Estoy concentrado. Si, sí, si. Sí. Sí. Vale, si alguien se muere, lo puedo despersar con ah, la que hay el katana. ¿Dónde? Quiero. Acá. La verdad que es más rápido. Ahí está. Hoy sí. Hoy sí, buena vez. ¿Dónde bien. está la witch? Vamos a despertar. Hostia, sí. La witch, la witch. ¿Están curados ustedes o okay, qué? Vale. Sí. Ah, coño, estoy por aquí. Por el contenedor. Roster. Cuidado. Con roster. Ruban. Charger, Charger. Atrás. Cuéntame, wey. Estoy curando a roster. Enano. Ah bien. Te tocó a ti. <risa> No estoy mal Gracias Sin O sea, la la witch la he con todas las... ¡Ah, coño dice Sheiza! Espera Eh Roser, espera Yo me hace un truquito ¡Este truquito no era! ahí está Ah, es... oh, sí, sí Sí me hice el truquito Un botiquín vamos oh, botiquín ¿Quién quiere botiquín? Dámelo por si las mangas. No, no, no, no. Aquí. No eres tanto jaleo, te cubro. Venga, olvídate. Balas desfibriladoras. Balas desfibriladoras. Ahora no puedo entrar. Pero, ¿qué con eso? Vamos, para arriba. ¿Dónde? Vale. Hostia. Ah, coño, se si dio una bomba que hacer aquí. Vamos. ¿Rosteras también? ¡Hostia! Sí, yo que tú me he quitado. Que baja mucha vida. Mira, mira, mira. Roser, roster, hostia. Oh el sniper de toda la vida. Me sirve. ¿Cómo se hacía para...? ¡Coño! ¡O sea, qué fea! ¡Qué fea sensibilidad, por dios! ¡Sira! ¡Muy nay! Nice. Eh, no vale. ¡Muy Ya nice. va. No, no, no. Uy, uy, uy. A mi Mugney no nice, hay, eh. ¡Cabrón! Puedes quedarte ahí. ¡Oh sí! <risa> ¡Ayuda! ¿Dónde está Bruno cuando se le necesita, güey? ¡Cabrón! ¡Truster! ¡No, pendejo! ¡Me vas a matar! ¡Roster! ¡Revive! ¡Revive, por Dios! ¡La pasé mal! ¡Necesito ayuda! ¡Revive! ¡Ayuda! ¡No me sale el botón! ¡Está rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡La pasé muy mal! ¡La pasé muy mal! ¡Necesitaría una maneta! ¡Quiero molestar! ¡Persito ayuda! Que Nick es, es más importante. Oh, sí. Hola mi, no sé Hola. Muy De nada. Es no, nada. Mejor. No más, no más, más, más, más. Más, más, No se puede subir, no se puede subir. Vamos. O sea, Atrás A todo esto, ¿por, por dónde era? Cuidado ah, era por aquí ¿Por dónde? Ah. Roster, espérate, pendeja. Que viene un tanque. No lo lograríamos, eh. estás bien, Roster ha bien el roster? ¿Dónde murió Nick? ¿Lo puedo revir? Ah, aquí está ¡Vamos Nick! ¡Arriba! Eso Nick ¿Verdad? ¿Verdad que es muy chungo? J joder, en serio, ¿Nadie está hablando? Este eh, güey es que estoy nada güey, puta madre Ah, no no, pues, ya vi por qué no está hablando, bien, no ¿Qué? el rostro. VE. Con micrófono. ¡No! ¡Ayuda! dispararme. ¡Ah! ¡Digo! Me estoy enchebase. ¡Hostia puta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuidado, te estás quemando. Ya no, ya no puedo reír yo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te bueno, ¿eh? Ahí estoy, wey. Por Tira si alguien no te rescatarán? Aquí. ¿No? Sí, sí, luego. Porque ahorita no creo. Hostia, si no tienes balas aquí. Ay, mi madre. No, no, tú espera que, que te atrevemos. Vale, Roser, sigamos sin, sin ella porque. Ya volví. <risa> Podría rostro. Mataron a la pobre. Sí, si, no sigamos con ella. Es un, es un estorbo. Vámonos, vámonos. Oh, ¡Hostia puta! Ay, ah. Ah. ¡Ayuda! Sí. Hay un charget aquí. El charget está abajo. ¿no? Que la robadilla hombre Esta es la cadera Ahí está es 3 años este es Ya este es hoy ya me caí <risa> A ver Oh espera No, no, ¿Debes? las caras, las caras. Debe ah, estar huevo. durmiendo pero no Estoy grabando Como debe ser Solo no dormí oh. nada ya. Espera, espera, espera Que cojamos lo que haga falta, dice. me encantando. Ah, aquí está. Moonlight. Bienvenida. Gracias. Necesita cocas. Vamos al supermercado. Muere. Muere. Muere. Muere. Vamos al super. ¿Eh? Oigan, aquí bueno. no se puede apuntar. No no, no. no, no se puede. Bueno, apúrense. Las cocas. Por la coca, chavales. Tengo el refresco, volvamos. Yo lo llevo, cúrenme. Vamos. ¡Ah! ¡Vaya ustedes primero! <risas> a ¡Ah, un enano! ¡Vamos, Roster! ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! Oh, ¿no, no. Tengo el refresco. Vale. ¿Llevo o no? No, güey. ¿La agarraron? Yo no la La tengo no. yo. Ah, vale, vale. Vamos. Vamos. Te, te cubro, ¿No estás? No. Ah, ya te vi, ya te vi. ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahí está, gracias. Espera, no ahora voy. Espérame, espera. No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. ¡Pum! No ¡Revive, oh. revive, revive! revive Yo cubro, yo cubro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Que sí se puede! Duele, pero aguanto. Duele, pero aguanto, dice el personaje. Escucho un ¿Tú? charre. ¿Tentos? ¡Atentos! tu pendejo! ¿Te aquí, No, tú no. Oh. Bueno, tú también. No te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos. Tenemos. ¡Ah! es ¡Espera! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Revie! Cargando. ¡Ya, no! De nada, coach. Aguanta, no quiero ir por aquí. No te eh, revivo al Nicky, espérenme, espérenme. Ok, vale. A oh, mi pierna. Hostia, si sí, hizo ¿No todo tienen, hecho verga, eh. ¿No tienen un botiquín o algo? No, no, no, yo estoy hecho verga. Joder, igual. ¡Con papá! Hostia. Centro comercial. Ayuda. ¡Ayuda! ¡Mum! ¡Mum! ¡Que me matan! ¡Mum! ¡Mum! No, mum. no mames, mum. ¡Joder, hostia! Ya me he cabreado, coño. Denunciadito. ¡Oh! ¡Un enano! ¡Cuidado! ¡Atrás! Buena. Ah. Buena. Ahí tiene que haber, quién hay atrás tuya, atrás tuyo un botiquín, te lo robó Roster. ¿Que viene uno de esos ahí está, ahí está, ahí está, Buena, buena, buena, ah, ah Roster, ayuda Buena, buena, buena, arriba hay otro, cuidado oh, son zombies, es un zombie normal Es un zombie, hostia, hostia, a tomar por culo Buena, sigue, Mon, Mon, sigue recto para abajo Ahí es para abajo, sigue recto Sí, sí Ahí tiene que estar el, el, el refugio no toquen los autos porque tienen la alarma. No toquen los autos porque tienen la alarma. A tu izquierda está el rojo gordo, disparen. Uy. Esa, métete al refugio a la derecha. Sí. Es una pena que un problema Venga, Ese es el refugio, ábrelo, ábrelo. O oh, ciérralo, Si quieres salvarlo. ¡Poster, métete! ¡No,ster! ¡Cierren, <risa> cierren, cierren, cierren! Buena. Bravo Estaba literalmente a uno de vida <risa> Es que ya con tenemos botiquín para ti güey bueno. No pues a mí me dejaron morir eh Perdón <risa> joder Ya se acabó a casa Okay I used to be a no good No good Ey